Yeah, yeah. ¿Se mía? Dime dónde y paso por vos. Este re loco y aprendí al motor. Ese roquete me enloqueció. Mató por ver feliz la fe de la hoe. Hoy solo vamos a empezar. Baby, si estamos, no importa el lugar. Si estamos juntos, no captan el fla. No entienden, déjalo hablar Saborio dulce, leto y azúcar Hasta la última gota de las frutas Son Río Mace, hijo de putas gira entre lompa la justa, Y da mi pelo, yo sé que le gusta. Se lo devuelvo y ya lo disfruta. No tiene roeta y la llamo puca. Para responderme, no tarda, me busca. Me gusta, es perra sumisa. Es mi Cleopatra, yo soy sucesa Dice cuando te Yevame, pa' me pa'quisa. Me paraliza mi mente y mi cabeza. Cupatura fina, mujer madura y viva. Jura que consume maría, indicándose a Diva. Al novio le da salida a Palo me equiva porque sabe que puta mía No solo hago que se ría, se sonroja e arpía uh -huh. está roja hago que sonría uh -huh. Me dijo que eso no valía Dime dónde y paso por vos, este re loco y aprendió el motor, ese roquete me enloqueció, mató por ver feliz y la fe de la Ho. Hoy solo vamos a empezar, baby, si estamos, no importa el lugar. Si estamos juntos no captan el fla ellos no entienden, déjalo hablar. Dime dónde y paso por vos. estoy re loco y aprendió el motor. Ese roquete me enloqueció. mató por ver feliz y la fe de la Ho. Solo vamos a empezar Baby, si estamos, no importa el lugar Si estamos juntos, no captan el flash, Ellos no entienden, dejarlo hablar